Esta semana en Capital de los Simios La gran despedida de la primera temporada de Capital de los Simios Los simios se van de vacaciones y ustedes serán los primeros en enterarse qué harán, dónde irán y qué vamos a hacer Todo esto y mucho más en dónde En la capital de los simios oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh, yeah. <risa> ¿Cómo está Don Station? Bien, pues, profe <risa> Con algunos problemas técnicos Uta, que lo hemos pasado bien, ¿eh? Oh, yeah. ¿Lo ha pasado bien usted o no? Eh, sí, pero, mire eh, Para toda la gente que nos está escuchando en este momento Va a poder... Ver después este mismo video Que nosotros lo vamos a subir a YouTube Y va a poder entender de por qué Don Estecho está tan cagado la risa Tenemos unos pequeñitos problemas técnicos En el cual tenemos que estarnos pasando el micrófono de uno al otro Y se ve bastante extraño Así que... Para toda la gente que esté en, en YouTube un gran saludo, Un gran saludo Y para el día de hoy Que es el capítulo de despedida Pero solamente de la primera temporada Porque volvemos con las pilas recargadas después En marzo Así que para poder aprovechar de vacaciones tenemos a nuestro primer gran invitado. Bueno, él no necesita mucha presentación. Él es el fundador, el mentor de la radio radio.fm.cl, quien nos dio la oportunidad de estar al aire en internet. Eh, con ustedes dejo al gran Paco. Excelente. Ahora sí. Oye. Gracias muchachos por la, por la presentación, gran chuta, no, Paco nomás, a, aquí estamos, gracias eh, por eh, darme la bienvenida y, y, y estar de invitado en este último programa de la primera temporada, en el cual les puedo adelantar que ya tengo la música de la presentación y voy a hacer durante... Antes, obviamente, del primer capítulo de la segunda temporada, la cortina de la segunda temporada. Ya está muy bueno eso, se viene ah, muy bueno. Espectacular, esa es la idea. Ahí estamos listos con la cortina de la segunda temporada, don Paco? Sí, una, una cortina que va a estar sensacional. Oh, yeah. <risa> Excelente. Don Paco, aprovechando que lo tenemos acá presente en esta despedida de, de la primera temporada de la capital de los simios, le queríamos hacer la gran pregunta, para usted en este primer año de Capital de los Simios en la radio.fm.cl, recuerden toda la gente, los días lunes a las 22 horas, pero también la puede escuchar todo el día, todos los días la radio, si sí, esa es la idea. En para... cualquier parte del mundo En cualquier dispositivo Mientras haya internet No cuando se fueron a la cordillera a la chucha Que no se uy, escucha uy, sí. nada. <risa> Efectivamente uy, eh, eh, Eso nos costó bastante sí. ¿Qué fue para, para Don Paco Esta primera temporada de la capital de los simios? Bueno, yo lo que destacaría Más que el partido incluso De la U con Colo Colo hoy día Ustedes lo que nos están viendo Yo estoy con el corro de la U a ver, eh, pero eso fue un detalle Porque un partido tan malo como siempre son Los partidos de la U en el último tiempo Y también Colo Colo Que ya están a punto de descenderlos toda la vez Pero va, vamos a la pregunta A ver, importante y no me dejen solo que me siento, me da la timidez Porque no estoy acostumbrado a que me entrevisten Acuérdense, yo soy entrevistador Más que entrevistado favor, Entonces déjenme Paco está a punto de cambiar de letra Sí, sí, no, lo tengo claro Lo tengo claro adicional. Claro, lo, claro, lo tengo claro, lo tengo claro Pero por eso no me dejen solo Porque más encima en la B Y solito, pucha, me siento más solo todavía Oye eh, Pero bueno ¿Qué es lo más importante? Primero, a ver, yo creo que Capital de los Simios Tiene al menos para mí tres hitos Uno, haber eh, Salido al aire virtual Haber, eh, o sea, haber gestado con, con tres integrantes en un principio, habría que recordar también a, a, a Don Fan Chop, que fue uno de los primeros integrantes, claro. eh, integrantes originales de, de esta triada. Dos eh, que estuvieron y que fueron el Primero segundo programa de esta revival del punto FM Donde solamente había música de programa Donde están todos los lunes a las 22 horas Y esperemos que la segunda temporada volvamos también a ese mismo horario Con repetición los domingos a las 22 De hecho ahora que estamos grabando Está saliendo al aire a todo esto la repetición del lunes pasado Bueno, pero este es un detalle tecnológico nada más eh... Y tres diría yo, eh, ah, está otro, tercero que también se acuerdan que estuvimos eh, en, en el programa que yo conduzco todos los jueves, estuvimos también presentándonos a ustedes como novedades, donde fue un programa con mucho eco, eco, eco, eco, ¿se acuerdan? Sí, recuerda, ¿se acuerdan? De eh? de Tomo un poco. De <ríe> <ríe> Tomo un poco, co, co, co? con capital, fue, fue muy entretenido <risa> ese programa. Y la otra y última cosa importante que diría de la capital del cine, además de ser un hito ya todos los lunes en punto FM, es eh, para el día de, la, de las elecciones, no, eso se, se viene para este año, el día de la, eh, del plebiscito, donde tuvimos una larga jornada en punto FM de elecciones, de elecciones, digo de, de plebiscito de la prueba y el rechazo donde lo culminamos con un eh, capital de los simios premium en horario estelar, ese domingo Que fue extremadamente largo La jornada, empezamos muy temprano a transmitir En .fm.cl Y terminamos con eh, Una capital Como digo, prime Donde justo, cuando se acuerda Estábamos en pleno, no sé si La previa, minutos antes de salir del programa O fue en el programa, que dieron los resultados Entonces teníamos las imágenes De la Plaza Italia, teníamos Los primeros comentarios donde eh, estaba este magnífico resultado, nos estábamos cambiando incluso las poleras, teníamos toda la, la, los tres teníamos la polera del rechazo y nos estábamos cambiando rápidamente la prueba y estábamos celebrando que íbamos y transmitíamos de la plaza y tal. Yo, yo creo que <ríe> yo, yo no me acuerdo haber puesto una, una, una polera del rechazo ni me acuerdo de todo esto, bueno, bueno, así son las cosas, uno rápidamente se olvida, como dicen, las derrotas no tienen eh... No tienen padres, pero los triunfos siempre tienen miles de padres, Omar y todo eso. Claro, Entonces, yo creo que esos son los grandes hitos de, eh, de este año, de la primera temporada de Capital de Ciber, desde mi modesta punto de vista, muchachos. Déjale. Mira, eh, recordando, mira, me está recordando de, por ejemplo, cómo llegamos a Punto FM. ¿Tú recuerdas qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo fue que caímos en la radio? A ver. Y corrígeme si me equivoco, a ver, eh, yo me acuerdo una tarde en estas largas tardes que uno tenía eh, en este encierro que estuvimos durante todo el año pasado, estaba revisando las redes sociales y las redes sociales, no me dejen solo por favor, que yo me, me, me, me intimido, eh, me pongo tímido y dejo de hablar. Porque no estoy acostumbrado a estar solo en los sets. Yo tengo que estar con más gente. Hagamos esa, esa, esa noción, deja de hablar, claro. claro. Entonces. Cada vez que lo dejemos solo es porque estamos haciendo un pequeño refresco. Ah, perfecto. Para que no se vea, para que no lo vean los. Exacto. Lo pasa que acá la capital es muy muy calurosa, entonces tenemos que tenemos que refrescarnos un poco. Ah, perfecto. Yo no sé si nunca sabía si esto se llaman los televidentes, los internautas, los que nos están siguiendo, nos están viendo, los que nos están escuchando por un lado, los que nos están viendo por el otro. Yo a pesar del programa que también tengo los jueves nunca sabía cómo llamar. Pero lo que no están detrás del micrófono y detrás de la pantalla, eso lo dejémoslo claro, sí. Se llaman televidentes. Bueno. <risa> Yeah. es que evidente me suena como a Pedro Engel, pero bueno. Eh, sí, claro. Y, y todos esos, digamos, seres también que eh, eh, visualizan cómo hacer los meses de futuro, que casi nunca le chute, pero bueno. Bueno, vamos a la pregunta. ¿Cómo, cómo? Se me fue la pregunta. ¿Cómo ah, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Entonces estamos, yo estaba, yo estaba y, y, y en toda esta eh, Repuesta y reinvención de Punto .fm, que es básicamente una radio que transmite 24 horas en de música, reinventarla y de pronto veo un post que pone ahí el profe de su programa que ya llevaban y corríjame profe ya llevaban unos 5 o 7 capítulos y, y, y lo llamo por teléfono y le digo, oye tal por cual hijo de la grandísima con todo con cariño obviamente sí, eh, lo pelado lo re, lo la lo concha lo sí. pelado y la reconcha todo eso con cariño obviamente y Buena super palabra, de lo alto lo lo nivel es absolutamente, con buenas palabras, y le digo, ¿qué estáis haciendo? Mira, estamos haciendo con un grupo amigo un programa que se llama La Capital de los Cibes, se trata de esto, bla, bla, y como justo yo estaba buscando como director de la radio.fm, estaba buscando programa de, de aporte, eh, este no era el caso, pero bueno, de aporte <risa> para... <risa> Después terminó siendo más que un aporte, un excelentísimo aporte para la radio ah, sobre todo los lunes de la noche sí, sí. y los domingos de la noche claro entonces dije oye por qué no hacemos este joint venture y nos aventuramos a poner la capital de los simios yo sin haber escuchado ni un capítulo ni siquiera pero conociendo ver, la no historia <ríe> bueno llevo cuántos capítulos no arrepintiéndome eso sí eh, ya más de 30 donde Capital de los Simios incluso tenía más rating que ese programa que era en el 13. ¿Cómo se llamaba? Este? A esta hora no se improvisa. A esta hora no se improvisa, porque de improvisado no tenía nada de esa cuestión. Entonces, más gente escuchaba punto .fm a las 20 horas con la Capital de los Simios que viendo el 13, viendo ese programa que le supone que era un revival, que era una mierda al final. Era muy malo. ¿no? o sea, partiendo del, del conductor que no, no le llega ni a las tolones de Iván Valenzuela ni al que habla tampoco porque no tenía nada de improvisado entonces eh, llegó de esa conversación a la semana siguiente sin, sin, ¿cómo se llama? sin un piloto sin haber revisado ni uno nos arriesgamos y como son todos los riesgos a veces pueden salir bien a veces pueden salir mal y en este caso fue la segunda opción y sigue mal durante toda esta semana y este es el último capítulo de la primera temporada en Punto FM, la capital de los simios de los es el reino de los suelos dice por ahí absolutamente no se acerquen tanto ustedes todo al micrófono a ¿no? que se ven raros, pero bueno sí. pero así se escucha mejor <risa> Oye, bueno, otra, otra cosa que puedo decir yo, yo también fui invitado a uno de los programas ese también es bonito, hito ¿eh? yo fui in, in, invitado a un programa y, y yo por primera vez creo que cuenta la historia de la radio fue muy entretenido y cada vez que yo tengo la oportunidad de participar con ustedes ya sea en, en, en mi programa o en la radio o en el capital de los simos no lo paso bien en realidad no lo pasó bien. ¿Por qué? Lo pasó muy, pero muy bien. Ah, ahí estaba la, la madre del cordero. Pues. <ríe> Oiga, don Paco, una pregunta. Eh, ¿En su radio había pasado que había tenido, por ejemplo, programas eh, en directo? Sí, hace años atrás, hace como 10 años atrás, sí tuve programas en directo. Eran programas netamente, netamente de... De música, porque recordemos que punto fm es una radio netamente de música pop, rock, eh, alternativa, indie, que va desde los 70 hasta lo que estamos escuchando hoy día, pasando de un Led Zeppelin, Rolling Stones hasta lo último eh, Lady Gaga o, o, o Kylie Minogue, que ha sacado un último álbum hoy día con Dua Lipa. Entonces, no, es una radio... Eh... Perdón, Paco, lo único que no le voy a sí, perdonar sí. es que en un capítulo de la Capital de los Simios, en medio del, del capítulo entre el bloque 1 y bloque 2, nos puso una vida Justin Bieber. Y yo creo que con eso se le fue la mitad al público. Bueno, pero es parte de la parrilla musical, porque recordemos que Capital de los Simios... Eh, ¿qué, qué buen punto toca, profe. Capital de los Simios va... Eh, todas las noches y entre medio de cada bloque hay una pausa musical donde eh, se tocan los éxitos, a, algunos recuerdos de las canciones que están en la parrilla de, de, de Punto FM y otra de las gracias también que yo eh, que se me estaba quedando en el tintero que el profe también tiene una cápsula que va eh, los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y a las 15 horas en Punto FM, cápsulas ...básicamente de películas eh, y de, de algún tema en particular que él recomienda... ...y que son es muy buenos, que, que, que obviamente van a tener pausa... Y, el, ...y este año que comienza a partir de marzo o abril, ahí, ahí veremos... ...obviamente va, van a tener nuevas novedades. Vamos a dejar más cosas puestas porque eso es lo que se refiere Paco... ...son los que hacemos como el Rincón del Profe... ...en donde hacemos críticas a películas, por lo general, a series... Eh, Partí con el Cristo de Mayo, me acuerdo Con, con, con ese capítulo Y después hemos ido agregando otro eh, Mucha gente que nos escucha en Youtube También eh, Se ha hecho suscriptor del programa Llegando por, el, el, por esas críticas Y a veces no tenía idea Que teníamos un podcast también Entonces, eh, sí, también esas críticas Van en .fm.cl Sí, es un gran aporte Es un gran aporte durante la radio Y, y, y créanme que Les está dando más valor agregado a la radio, todos los programas en vivo, estas cápsulas y de hecho el próximo año eh, cuando digo el próximo las próximas temporadas, ya estamos en el 2021 eh, vienen más programas, de hecho eh, sigue eh, la capital de los simios tan buena como siempre eh, con esas cosas sarcásticas de la política, sobre todo que va a ser un año muy muy político, en la cual probablemente vamos a tener eh, ...varias capitales de los sitios en vivo y en directo... ...como alguna vez también, un hito que, que tuvimos... ...que ustedes no lo creían... Que, ...que fue realmente un hito para ustedes... ...que fue totalmente en directo... Eh, lunes a las... ...a las 10 de la noche, en directo... ...yo estaba en las perillas del programa... ...perillas virtuales, que, como el mundo hoy... ...no detrás de un virus sino a través de un vídeo virtual... ...y... ...este año que va a ser... Eh, ...tan noticioso en el ámbito político... ...seguramente... Capital de los Simios Irá nuevamente con programas especiales Y premium, y de lead, digamos En estos sí. eventos Don Station ¿Qué le pareció a usted? Me acuerdo el, Ese programa que grabamos en directo, ¿te acuerdas? Para mí fue una experiencia Entretenida, a mí me gustó Yo primera vez que hago un directo eh, Primera vez que agarro un micrófono <risa> <risa> <risa> Primera vez que agarra el micrófono un programa en directo, aclaremos porque aclaremos, aclaremos. No, yo... aclaremos. Yo lo pasé muy bien, creo que ese programa salió bastante bueno, bastante entretenido. Eh, don Paco creo que también lo disfrutó bastante. Eh, y por ello también Don Paco quería hacerle una pregunta. Eh, si bien yo creo que le han gustado los programas de la capital se ha sentido alguna vez incómodo con algún uh, contenido que hemos tenido, con algún programa, con algún comentario, con alguna cosa necesitamos también recibir críticas para construir una segunda temporada un poquito mejor de la que hicimos en la primera, digamos y quisiera agregar, A ver, quisiera agregar algo, si sí, también recibió alguna puteada por eso <risa> ya sea por escrito o alguna otra forma a ver, les suelo sincero es que yo creo que hay que entender un poco la dinámica del programa, si uno espera que, que, esta, que el programa no sea de contingencia, no hable con cierto sarcasmo de la realidad, con respeto, puede ser un animador por ahí, de la realidad nacional no tendría sentido en la capital de los sirios que la génesis, y corríjanme si me equivoco muchachos, la génesis del programa es justamente eso, un poco hablar de una forma satírica o sarcástica, con un poco de humor negro, de la realidad chilena que hoy día, lamentablemente se perdió, antes habían programas de ese estilo, en, en, en la contingencia nacional, pero hoy día todo es como muy empaquetado medio formal, informalito pero todo empaquetado nada, nada digamos eh, eh, arriesgan mucho. mucho. Ofendidito encuentro yo que la gente. ¿Mucho? Cristal, mucha gente que se ofende por todo. Entonces van y dicen ay cómo se te ocurre decir eso ay cómo se te ocurre decir esto otro ay eh, que ustedes son unos fachos Q, cool, que son comunistas cool, que ay. ¿De verdad? ¿Curados dice usted? Eh, También. <risa> Pero, pero, sí, yo cuento que eh, ahí tú, tú tocaste un punto bien fuerte, durante todo este año en Capital de los Simios, tratamos, digo tratamos, de entregar un punto de vista noticioso, informativo, sarcástico, divertido. A veces lo logramos, a veces no, a veces algunos programas no salían muy buenos, otros no salían... No tan bueno. Hubo gente que nos dijo, pucho, hoy día guatearon, hoy día no. Quiero agradecer también mucho a la gente que nos dio retroalimentación por YouTube, por ejemplo. Tenemos pocos seguidores, pero muy, muy buenos y muy fieles, que siempre nos están diciendo, oye, buen programa, hoy aquí, hoy esto de acá estuvo bueno, esto de acá no estuvo tan bueno. Entonces, eso nos gusta y nos gusta bastante. Hoy, a ver, yo lo... No quería quizás un poco decir que yo he escuchado comentarios pero bueno es parte de la esencia del programa que quizás eh, es, es muy cargado para un lado eh, cosa que a ver yo no sé si es bueno o es malo es nomás el programa uno uno a ver uno, uno, uno un poco tiene que, que, que entender cuál es la génesis y del programa entonces si uno dice no es que está eh, es de este lado o de este otro lado bueno eh, uno tiene, tiene que entender y un poco, a ver, con respecto a la radio, saca un poco la radio de, como les decía, de, de, de, de su génesis La radio netamente es de música, música eh, y que incluye música chilena eh, de, de, de todo el catálogo nacional, incluso tenemos un programa los martes que, que también se, se, se va a ir ahí de vacaciones Con todos los grupos nacionales, incluso no tan conocidos entonces esto los, los despeina un poco Y un poco se acuerda la presentación Cuando los signos se toman el micrófono Es un poco sacar el esquema de la radio Despeinarla un poquito Y que hablemos de lo que está pasando eh, Con cierta quizás parcialidad de lo que está pasando en Chile Y yo sé sí que sé de despeinar Sí, claro ¿sí? Entonces Entonces eh, y, y, y, y, y acuérdense que yo en un, pro, en un programa eh, de, de, de todo un poco, quise también un poquito dar un poco más de tendencia para el otro lado, porque un poco la, la radio, la idea es que tenga distintas voces, y al final no fue tan, no fue tan polémico como me gustaría haber sido. ¿sí? ¿Se acuerda, profe? Eh, claro, ese famoso debate que al final llegamos a algo... Eh, llegamos, todos los lados llegaron a lo mismo que al final, entre ganar el apruebo o el rechazo, al final todos queríamos lo mejor para Chile, si al final era, era, era eso entonces, era como el partido de día de la Universidad de Chile en Colo Colo todos querían que los dos ganaran entonces al final los dos ganaron con un empate bueno metamos eh, un poquito el dedo ahí ahí ju justo leería, justo leería se acaban de presentar las listas se acaban de presentar los candidatos está pero repleto de señora Juanita <risa> ah no, un... absolutamente. Echa sí, un... claro. ¿Qué opinaste de los rostros, por ejemplo, que, que van para la constituyente? A ver, es que a ver, era habría que ser medio eh, iba a decir otra palabra, un chilenismo, a decir. ¿ingeno? Medio ingenuo, ingenuo, es eh, mejor esa es la palabra, medio ingenuo en suponer que la señora Juanita o don Ramón iba a estar en la papeleta. Obviamente, Iban a estar, eh, como recién antes del programa estaba hablando con una amiga, iba a estar el 5% de la población, y voy a ser más exacto, el 5% del ABC1 chileno. Imagínense eso, el 5% del ABC1 chileno debe ser como el menos del 1% de la población chilena. Eh, disfrazado algunos de dos 2, de pero son el ABC, es decir, ABC1 si no me vengan con cuestiones entonces, que aparezcan rostros, rostrillos, famosillos no me engañan, si ¿sí? en el fondo a ver, esto al final las elecciones eh, populares a esta, o las que vienen durante el año, que usted profe me podrá corregir cuántas hay, pero viene la del gobernador obviamente viene esta, esta de de de, de, de, lo, de la... Y así, congresista. 11 de abril. De los 7. Sí, 11 de abril tenemos Dale. concejal, core, gore, gobernador regional o intendente y lo constituyente. Tenemos cinco unas. <risa> Esa va a ser pobres gallos que van a estar. No, no su señora Don Estechan, va a estar de vocal o no? Es lo más probable. O sea. O sea. <risa> Si, sí, la vez pasada estuvo hasta qué hora? Van a haber más unas que en Pizagua Sí, sí más o menos Y, y va a estar si sí, la vez pasada de haber estado hasta la hasta... estuvo buena esa eh, sí. Eh, sí. Eh, Todos los vayan preparando no ¿Por a terminar sí, no, va a no a sí, va a llegar como a las 5 de la mañana Y más de algún freno Oye, es que yo estaba de vocal y estaba de patas negras en otro lado. No, sí, más de alguno va a ser esa, la del vocal. El mejor y más cruel chiste que he escuchado en toda la temporada. <risa> no, muy buena. Si disculpas. Muy buena, estuvo muy buena. No, estaba muy buena. Bueno, bueno, es, una es un tema de la tónica del a ver, el que se sienta ofendido, eh, a ver, como dicen en todas las cosas, eh. Las opiniones de este programa son de exclusiva responsabilidad de, de, de, quien, la, de quien las dice y no de, de la de quien las emite como radiodifusor, que no en este caso es punto el .fm. De punto FM punto Exactamente. Entonces, Pero es un poco la diversidad. Chile es un país diverso, tenemos que estar acostumbrados a ese y a respetarnos. Unos tendrán una opinión A, otros tendrán una opinión Z. Lo importante es que al final todos podríamos llegar a un consenso. Y volviendo a la, a la pregunta, y cerrando un poco la pregunta que me hacía profe, con respecto a los constituyentes, era obvio que iban a aparecer estos famosillos, o sea, nunca iba a aparecer la señora Juanita, ni el don Ramón. A ver, ojalá que estén los mejores, y eso va a depender de nosotros, ojalá haya gente eh, que sepa deporte, ojalá que sepa multicultural, ojalá que haya tipos que sepan de la constitución, eh, artista del medio cultural Ojalá que como en teoría que todas las voces de la ciudadanía chilena estén representadas en esos 150 eh, representantes. Podríamos decir que, que se eleven las voces en una canción. <risa> sí, y nos vamos, se logre la unión que cante la Dina española. La, <risa> la unión española y nos vamos toda la plaza, dice dices tú. <risa> ya, claro, puede ser ahora hay una a todo esto a todo esto con respecto a la, a la constitución hay una pseudo polémica con respecto y lo voy a poner sobre la mesa sobre el castillo el lugar donde se va a hacer que algunos dicen no en el centro es muy bonito, se gastó mucha lucra, pero ¿será seguro? porque algunos eh, sectores bastante extremos han eh, ya amenazado que van a estar afuera del palacio Palacio Letelier, no, ¿Cómo, algo sí se llama Palacio. Es el Palacio, Palacio, Palacio, Palacio. Está en Huérfanos con San Martín. Sí, no es Nelson Palacio, palacio ni Pereira. Palacio Pereira. Bueno, Letelier era el primo, por eso estaba confundido yo. Entonces eh, dicen que la seguridad ahí parece no, que no estuvo contemplada. Entonces ahí sabemos que hay el grupo extremo. A ver. Un amigo ya. que vive justo ya. al frente del, del Palacio Pereira, y desde el departamento de él se puede ver el patio y todo. O sea, perfectamente tú puedes colocar ahí a un francotirador con un puntero láser rojo, apuntándole a la gente que esté como constituyente. Y se van a cagar de una forma, como esos chistes de los brasileños. No sé si tú los vio alguna vez, don Paco, eso que había una ¿Cuál? persona esperando a micro en un paradero, y de repente ¿Ya? aparece un punto rojo, se escucha como un balazo Y la persona cae al suelo Y ese punto se va a las personas que están al lado Y obviamente el que cae al suelo está todo preparado Y cuando el punto llega a las personas que están al lado La gente sale corriendo Los locos dejan botar las pololas. no, sí, Pero es muy cruel el, el chiste No, no, ese no lo había No, no lo, no lo sabía, vos lo voy a buscar Ya, lo, lo voy a buscar Aquí lamentablemente la no, no va a ser una cama de escotilla. A ver, va, van a ver Y, y eso... Está, está claro, y no hay que ser muy Pedro Engel, ni muy visionario, eh, que van a haber incidentes, hay gente que no, obviamente no quiere que eh, ciertas cosas sucedan, que no les va a gustar, obviamente, ciertas decisiones que se van a tomar, y ahora lo más extraño es que si al final en, el, en la elección de salida, eh, no están de acuerdo con la nueva constitución, volvemos a la constitución de Pinochet, entonces es eh, lo más raro. Lo más cómico es que vamos a ver a la gente de la prueba, después tratando de votar rechazo. <risa> <risa> bueno, pero eh, vamos a tener, volviendo a la capital de los simios, vamos a a, a volver eh, vamos a tener un año bastante entretenido vamos a tener programas muy muy entretenidos, y recuerden que yo les hice, hablando, escuché por ahí el nombre de Lavín el el prime show de los matinales, el hombre el hombre matinal, yo les dije, eh, si Blavín sale presidente, ya les dije quién iba a ser su vicepresidente, eh, claro, o su el, ministro el, del interior. Sí. Primer ministro, sí. O sea, el primer ministro, el ministro del interior, efectivamente el, el señor Vidal. Absolutamente, yo les los dije, vamos a ver. Pero yo creo que los dos llegan a segunda vuelta, entonces ahí va a estar, eh, va a estar complicado. Ahí, ahí vamos a ver qué, qué, qué ocurre. Tenemos todo un año para, para averiguarlo. Absolutamente. Eso es en diciembre, ¿no, profe? En... No, la elección es en noviembre. Ah, en noviembre. La segunda vuelta será en diciembre, sí. Pero acuérdense que la BIN ya está presionando a los cuatro vientos que quiere un gobierno pluralista donde estén todos los sectores... Donde yo no sé yo apuesto que va a estar bastante competitivo esta esta costa sí sí va a estar competitivo va a estar competitivo y va a estar buena también la segunda temporada de la capital pues, porque va a haber bastante temas porque, este uh, año a ver a ver a ver pero cómo se viene oh, o ¿no? ¿Pueden, no pueden adelantar cómo hacer el formato nuevo una papita les tiramos una papita les no, tiramos una, tira, tira una papita, ya. Tira una papita. Eh, vamos a tener algunas secciones que van a estar más fijas, por lo tanto ahí nosotros vamos a poder ir eh, focalizando el sarcasmo, que no sea ya tan abierto, sino que va a ser más focalizado y por lo tanto eh, vamos a ver cómo van a estar los, los presidenciales, por ejemplo, desde el punto de vista de los simios, obviamente, así que afirmense presidenciales que se les viene bueno. Bueno, ustedes ya tenían secciones, teníamos la sección de las recomendaciones de juego y de película, eso continúa supongo. Claro, pero esto va a ser un poco más focalizado en el sarcasmo del tema del día, por ejemplo, o del tema de la semana, ¿ya? Vamos a tener también dentro de esa sección tratar de ponerle un poco más de énfasis, un poco de sonido también sarcástico, alguna cosa más novedosa, eh, ir trabajando en eso, ¿ya? O sea, vamos a abusar de los samples como en los años 90. Ah, perfecto. Oiga, pregunta: ¿van a seguir siendo dos? ¿Van a haber invitados en algún momento? ¿Van a, ¿Va a volver eh, Don Fancho? Está todo, ¿Cuál es? Mire, está todo como usted. Perdón, perdón, perdón. No, está ¿Cómo, todavía, como, como usted. Para... No. No. no, venga con esa prueba, sino... Cortamos, cortamos la segunda temporada, no entramos en negociaciones ni siquiera. La, la dejaste boteando en el aire chique sin arquero. <risa> bueno, está bien está bien, está bien, está bien, Bueno, yo les puedo adelantar que el próximo año eh, el programa de todo un poco, que ya lo jueves, también lo vamos a repensar y viene por lo menos la idea de también tener secciones para que, que no sea todas las semanas distintos invitados y ya estamos entrando en conversaciones que el profe va a venir una vez al mes con un. Eh, coanimador internacional, donde nos va a hablar del resumen de la semana y va a ser un, una capital media de todo un poco una cosa media rara, donde obviamente una mezcla rara sí donde ahí eh, Don hecho también puede participar sin ningún problema, entonces va a ser, ¿sí? Ahora sí se la queda. Entonces... No, más a la mierda. <risa> no pues va a ser una vez al mes donde tendremos un resumen de lo que ha pasado durante, durante el mes. Entonces, y como hace un año bastante noticioso, si el, a ver, si el 2020 fue noticioso... Eh, en muchos aspectos, sobre todo con el coronavirus, y que va a seguir noticioso con respecto a esto, este año hay que, a, a, hay que meterle a la ensalada el tema político, y todas las elecciones, entonces y todos los enjundios que van a venir y las cosas sorpresas que no sabemos qué va a pasar, uy, va a ser un año pero, de aquello va a estar bravito, sí, sí sí, entonces después van a ir la, sí, hoy día está subiendo como, como espuma las infecciones. después vamos a ver cuánta gente se ha inoculado como hablaba yo hoy día hace un rato atrás, ¿a cuánto lo han, lo han vacunado? yo decía a, a mí por lo menos me vacunaron hace como dos años atrás do, no, hace, perdón, hace tres años atrás cuando asumió Piñera, pero es otra cosa bueno, Piñera yo creo que se va a inocular varias, a varias personas, a todo el mundo yo creo, a todo el país, este año antes de irse a, a mí ya me tiene vacunado es como, no sé si escuchó el audio de WhatsApp que andaba circulando, que decía que le hicieron el examen el PCR a Piñero y salió negativo, porque decía que era imposible que le encontraran algo positivo a este desgraciado. <risa> <risa> no, ¿Y vio usted eh, cuando estaban en la casa con la Cecilia Morel? No, no, yo, yo no, no yo me he perdido, no he no visto muchas noticias, no me he dedicado salvo a ver, ser, a ver cuántos infectados hay, pero no he visto un poco noticias. estoy en Ya. Eh, y la verdad es que fue raro verlo a los dos porque estaban así como súper separados, eh, como que no se pescaban, tenían menos química que colegio municipal. <risa> <risa> ah, chuta. Ah, sí. Tenían, tenían menos química que la Melania y Donald Trump. Sí, uh, sí, sí, sí, sí. <risa> Oiga, ya, que, de eso, que. Mira, cambiando un poco de tema, porque nos va quedando poco tiempo ya. Lo del Capitolio, fue bravo. Oiga, Todo fue bravo. Que han, que han existido. Mira, Donald Trump se parece al presidente argentino. <risa> o sea, que no va a ir al cambio de mando, que no, que, que, que no te voy a entregar el poder, que todavía lo niegan. ¿Qué pasa acá? yo creo que él está más preocupado porque Macula Colkin dijo que lo quería sacar de la película mi pobre Angelito 2 entonces está haciendo campaña para que no lo saquen y es verdad ah, muy pobre yo vi, yo vi un, un, un, una imagen donde no está en la escena del hotel del hotel sí, en sí, Nueva York, no sale o sea, ya, ya sería mucho o sea, si pero se a ver es nada, que acuérdate que ya le quitaron todas las redes sociales a ver, Donald Trump realmente es un espécimen bastante peculiar y cuando digo no es del verbo culiar sino porque yo creo que ya ni siquiera yo ni siquiera ya ver, se le para y de hecho <risa> <risa> no sé yo no me meto tanto <risa> no, yo digo por la edad eh, porque ama esa, esa peluca que tiene yo creo que eh, ama de ser falsa pero yo ya, ya ya con todos los temas que tiene, yo creo que ya iñi piñi, ¿eh? yo, yo, creo yo, la mujer será bien operada, pero ha sido estupenda en el momento y es una mil para igual hasta ahora darle, ¿me entendí? Y no consejo, Entonces, Entonces, eh, esa, esa pelada que tiene Trump a mí como que me da cosas, siento que el gallo es como un diente de don, que tú le haces soplar la cabeza y se le va a volar entero el pelo. Claro, mira ahí, hay una cosa así como que se le mueve el pelo. <risa> sí, claro pero ojo. Por eso puede, puede puede que sea un bisoñé Dicen que los calvos Es por exceso de testosterona Ojo, ojo eh, Bueno, ya tenemos dos casos Que podemos refatir, re rebatir que no Bueno, ya Ya, eh, oye eh, Dicho eso, yo creo que a Trump se le viene apenas A ver, ¿cuánto es la, el cambio de mando? Es el, el 20 Yo creo que el, desde el 21 la cosa se le viene pesada Uno yo creo que el divorcio con Melana está ahí, a puertas. O sea, sacan un pie de la Casa, de la casa Blanca, bien digo, y, para y el divorcio va. No sé para dónde partirá, partiraba para donde, donde el oficial, que se yo, donde el gallo que va ahí, que le, oh, oh. Que le, que le hace lindo, no tengo... Se divorcia y me ha... Porque está claro que la. la, la, la, la, la, la Imágenes hay sobre para ver que la cosa era un, un, tema, un negocio ahí claro. Dos, lo van a perseguir política y judicialmente hasta que se cansen Ahora, políticamente quizás está medio salvado porque lo que vimos en el Capitolio tiene un gran poder político y tiene una, una, una, una fuerza y. y, y y acarrea mucha gente locos dirán algunos que sea de, de medio gallos que no, no tiene como mucho gringo medio que no tiene mucho que no tiene mucho digamos coeficiente intelectual pero, ojo, pero acarrea ojo, mucha gente cualquiera no quisiera ese apoyo o sea ya cualquiera absolutamente sobre todo en, lo, en los republicanos cualquiera quisiera ese apoyo entonces, entonces a Pence después a prince a Pence. pero prince ah Realiza a prince está no muerto no, Pence. ah ah ah, no, pen, sí. pene, pene Pene, Pene, otro no, penis ese otro <ríe> Penélope, eh, ese otro también <ríe> entonces, a ver yo creo que en lo judicial no político, en lo judicial se le viene complicado, acuérdese que está ¿cuántas veces lo buscaron por el tema de los impuestos? que no ha pagado impuestos entonces eh, alguna movida va a ser eh, recuerden que los presidentes antes de irse pueden absolver de la justicia de mucha gente y quizás una de las cosas que se dice no, no, no, no. que por primera vez él se va a resolver a sí mismo para que no, para que no lo toquen. Probablemente lo no hace porque en el fondo eh, eh, ha sido el primero en todo. Eh, le ha cagado muchas cosas por primera vez. Esta toma del Capitolio se ha hecho antes, pero primera vez que un presidente eh, lo, lo incentivaba y el tipo en ningún momento echó pie atrás, lo disfrazaba, pero en el fondo celebraba y todos sabemos lo que pasó. Sí, pero ojo, lo dejo ahí como en carpeta nomás. ¿Cuántas guerras eh, tuvo Trump? Ninguna, po, que yo me acuerdo. ¿Hace cuántos años que ningún presidente declara guerra en Estados Unidos? ¿La dejo ahí en carpeta? Ah, La dejo en carpeta. buena. Buena. Los demócratas muy demócratas y muy pacifistas en teoría, pero como decía el Coco Legrand, lo que no se afila lo bombardea. Sí, bueno, pero acuérdese que la guerra es muy buen negocio, o sea, así estaba este. Sí, pero la dejo ahí nomás, como, como, como una cosita ahí, ya que todo el mundo le, le busca muchas cosas negativas algo bueno tienen loco también, sí, algo bueno. Ahora, quizás no tuvo los cojones Quizás no tuvo Quizás no tuvo los cojones para hacer una guerra po. Y era quizás lo más fácil para desfiar la atención Lamentablemente Y lamentablemente Un gallo que le gusta tener toda la atención a él Y de hecho, una de las cosas Y fíjense, tú recién lo dijiste Bloquearon todas sus cuentas eh, Todas sus cuentas En las redes sociales sin embargo, creo que es el primer bueno, sí, tiene que ser el primer presidente pero las redes sociales no existían antes del año 2000 el primer presidente que no ocupa la eh, cuenta oficial del presidente sino que seguía ocupando la personal entonces, lo bloquearon a él no al presidente claro. de la red porque el Twitter por lo menos del presidente es Potus sí, no, no, no sí, Potus sino claro, Potos, sí. claro no lo Potus sí, no de... ese creo que no lo, no lo ocupó la, la primera dama, claro, está intacto el potus, exactamente. Y te puedo gustar que apenas suma, eh, eh Biden va a empezar a ocupar la cuenta potus. Y obviamente Kamala Harris también va a ocupar la cuenta de la, de la vicepresidenta correspondiente, que no sé cuál será. pero La pregunta del millón, ¿tú crees que Biden va a durar poco y que Kamala va a ser la primera presidente mujer? de Estados Unidos qué buena pregunta profe hasta ahora en Capital de los Simios no sé si estamos listos para la pausa si no para dejarlo al próximo bloque no lo sé pero ya dejemos al próximo bloque respondo ya pues, vamos entonces a una pausa no se lo pierde que continuamos con más Capital de los Simios Capital de los Simios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 facebook.com, Rolandino y PTV, O comunícate directo por WhatsApp al más +569 7869 0812. +569 7869 0812. Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta. Una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. <risas> con el Paco. Don Paco, ¿se escucha? And sí, se escucha. <risas> ¡Llegaron los Paco! Pensé que se había quedado dormido, don Paco. Estaba pensando No, no, no. Ah, no, debería que... estoy, no, no, no, no, ahora ya estoy seteado en otro lado, ¿eh? Ahora me fui a. Exactamente, los New York Yankees. Ah, se puso acorde con el tema que vamos a tocar <ríe> más adelante. Oiga, pero primero, profe, recordémosles a todos nuestros seguidores dónde nos pueden encontrar. ¡Ojo! Oh, ¡Nos pueden encontrar! ¿En dónde nos pueden encontrar? Ah, no. <ríe> Último y no me voy a acordar. El día lunes a las 10 de la noche, en la radio que dirige nuestro gran invitado, punto FM, .cl, a las 22 horas, para todo Chile y el mundo. También, desde el día lunes, nos pueden encontrar en Spotify, ahí. El día martes salimos en YouTube, y también en Rumble. Rumble, ¿cómo se dice, Eh, eh, eh. Rumble, Rumble, Rumble. Que no lo vea nadie, la sol... Que no son los Ramblers, que sea otra, no, cosa. Son otra cosa. Sí, La de Rumble, Ahí estamos. Los que quieren redes libres y todo lo cuestión, ya. Pues, ahí estamos. Vayan para allá, vayan para allá. También nos van a encontrar en Facebook, nos van a encontrar en... Si nos quiere felicitar, decir cualquier cosa, contratar para eventos. Ahora que vamos a partir en cuarentena nuevamente. Oh, lo dije. Oh, oh cuarentena. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Prepárense que del 25 se viene bueno cabro. Todo ah. encerrado en las casas. Cagados de calor. Profe, ¿por qué desde el 25 no antes? Eh, porque el 25 ¿Por qué? No van a tirar la cuarentena. Ya tiré la bomba, tiré la bomba, ojo, ojo. Sí. sí. Pero ¿por qué no el jueves? no Porque realmente son tres días después. El jueves avisan. El no, avisan. mañana, mañana, mañana avisan. Mañana. No, mañana. Ah, el jueves. Ah. El jueves avisan y el lunes se, se cumple. Así que fuimos buenos. Ah, eh, si sí, está hablando de dónde nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en, en YouTube, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en todos lados. Eh, un gran saludo a toda la gente nuevamente que, que nos ha seguido durante todo este tiempo, que son pocos, pero buenos. Así que si usted considera que el programa vale la pena, compártalo. No se lo quede para usted, guarde. O sea, compártelo con su amiguito Eso. Oiga, profe, y también cabe recordar a nuestro gran auspiciador que ha estado con nosotros desde el principio, ¿o no? Ha estado con nosotros desde el programa 4 5, por ahí. Ahí partimos. Ah, ya, no sí, estuvo escuchó, fe, no escuchó, no estuvo el fe. no Exactamente, el primero y el único. Y el único. <risas> no, sí, punto FM también, punto FM también, pues. Por supuesto. <risas> Estamos hablando de Rolandino Dino y PTV, que trae la nueva forma de ver televisión, más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más.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 12. Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión La nueva forma de ver de televisión Gracias a él pudimos ver el clásico Que estuvo más fome que bailar con la hermana Pero con Rolandino se vienen Los Oscars se A finales de, de febrero Después, ¿qué se viene? También. Sí, los globos de oro. Hoy yo estuve viendo Ronaldinho, les puedo. Estoy, bueno, no me han pedido la recomendación, pero lo digo, Soul la estuve viendo ayer, muy buena, con una calidad HD. Pero si Soul yo la recomendé la semana pasada, pues Paco, ¿qué pasa? ¿No está escuchando el programa? Sí, pues gracias a la recomendación suya, estoy diciendo que yo la vi. Ah, ya, bueno, no estoy diciendo, No la estoy recomendando. Enchúfase. Sí, efectivamente, tal en, en el titular que recomendó Soul. Y está hecho, recomendó un juego que no me acuerdo cuál era. La venganza, los simios partidos por la mitad, no me acuerdo. Algo así. De los tomates asesinos verde fritos. ¿no? <risa> claro, algo así. Ya pues dos Paco, nos quedamos con la pregunta candente en el cual ¿Será esta la oportunidad de que tengamos a la primera mujer presidente de Estados Unidos? Porque se dice presidente, ¿no presidenta? Sí, de hecho la RAE el otro día dijo que todo lo que terminaba en E, digamos, eh, que se le está poniendo ahora esta, esta cosa progre, está eliminado del vocabulario español. Claro, claro que no me... me Cuando es presidente, no, no le gusta colocar la E. No es presidenta. Pero con, con otro, <risa> no. palabras sí, coloquemos E. M Estamos hablando le de... To... Estamos hablando estamos hablando de, de las cosas Digamos que, que no deberían eh. Ya veréis debería que los progres le ponen eh. Eso la RAE dijo que no va Para que tenga Claro y Súper claro y dejen de usar esa cosa Progre De las cosas, que desapareció a todo esto Cuando empezó la pandemia Desapareció lo progre, no sé si se acuerdan ¿eh? El año pasado Es que tuvieron que aferrarse a cosas reales y tangibles Y ahí cagaron Claro, <risa> claro. Oye, bueno, eh, ahora justamente estoy viendo ABC y están hablando que el día 20 va a haber toda una programación especial ahí en las cadenas norteamericanas sobre la, el día, se llama Inauguration Day, el día de la inauguración del mandato del presidente. donde Bueno, es histórico porque primero el presidente de la república más viejo de la historia de Estados Unidos y la, presi la primera o vicepresidenta, eh, negra o de color, no sé cómo la suerte lo vicepresidente. quiere decir. Bueno, no, pero en este caso vicepresidenta. No, vicepresidente, porque es un ente que preside. Bueno, vicepresidente que preside negra. O de. O, o, o afroamericana con rasgos de otros países, una mezcla media extraña. A ver, yendo a la pregunta, profe, y station, este yo creo que Biden, su primer mandato lo va. A hacer sin problema eh, ya dije que el presidente más viejo en asumir la presidencia de los Estados Unidos y como lo más probable es que se quiera reelegir como pasa con la mayoría de los presidentes en Estados Unidos salvo el peluquín que no, que también quiso ser reelegido pero no no hasta el último minuto todavía se cree presidente pero no salió reelegido uno de los pocos a todo esto, creo que el tercero o cuarto no, ¿No? reelegido de la historia de los presidentes de Estados Unidos. Eh, bueno, Biden yo creo que cuatro años más va a hacer eso. Sin embargo, algo va a pasar. O se va a morir o va a demitir por ya porque ya va a estar muy anciano y no le va a dar el cuerpo Sí, claro, algo va a pasar. Entonces, Kamala Harris, y esto yo creo que ya está muy estudiado. ¿eh? Yo, esto está... Más, más, más preparado que mesa de cumpleaños eh, por eso la primera vicepresidente negro en no él está muy preparado entonces en el, su segundo mandato se va a renunciar el... algo va a pasar él, él, y esto debe estar escrito desde ya entonces ya eh, está preparado y, y va a demitir o, o sea a morir algo va a pasar si está por algo por algo es así si esto, estos gringos son preparados hasta para eso bueno, ahí eh, solamente el, el tiempo que yo creo que le queda poco a Biden lo dirá. No, pero le queda los primeros, sus primeros cuatro años, van a ser eh, los, los va a ser sin problema. Eso sí, el presidente más viejo. Y ustedes han visto cómo en general los presidentes de cualquier nación, a menos de no, que no, sea eh, bueno, bueno, buena pregunta. Yo no tengo una bola de cristal, pero. Eh, Sí, yo creo que sí, el viejito le da, porque además tiene un equipo, tiene, acuérdense que todos estos presidentes tienen una parafernal y tienen un, un, unos equipos muy y muy entonces toda esa maquinaria estadounidense lo va a hacer que el tipo pueda durar los cuatro años, pero ya el segundo mandato no, está, está, está, está listo para la foto que no va a ser, eso a mi entender. Yo lo personal creo que con Cueva va a durar cuatro meses. <risa> ya está me ando en polvo y lo otro porque estamos presenciando un The House of Car", eh, sí. pero a todas luces eh, en Estados Unidos. Sí, un The House of Car". ¿En sí. serio? Sí, por supuesto, sí, este me ando en polvo. Sí. Después después de la esta es la segunda después de la más, estuvo buena esa. Sí, así que yo creo, yo creo comparto mucho la opinión de Station que efectivamente le va a quedar poquito al, al caballero, al veterano va a tener que asumir la primera vice vicepresidente y va a ser, eh, ahí le van a hacer la vida imposible, porque los conservadores no se han quedar tranquilos y le van a dar duro Canas, muchas cosas pero está yendo, no, yo creo que a lo menos va a durar tres pues como inmediatamente lo van a cortar al viejo no creo mira, bueno hay cosas que me han sorprendido, como que Alberto Fernández todavía esté vivo, y no lo hayan suicidado sí. <risa> Mira, es una pregunta que tenemos que hacerle a su amigo eh, cuando tengamos de todo un poco el, el, el resumen pero es que pariente de la doña, pues si no hubiese sido pariente de la doña no, pero la doña manda a matar a quien se por. no, pero a ver, es que, a ver, es que a ver, si creemos, sí, si creemos que en chiste, en, en, en chiste, en Chile es un chiste y hay un circo. Allá, eh, acá por lo menos debe ser un circo pobre, ¿no? Allá hay un circo con carpa de plástico. Ya, ya, ya. Eh, allá sí que hay un chiste. Pero, ¿han visto usted al ministro de salud? El, no, la verdad es que yo no lo vi he visto ahora. Supe que se encontró en situaciones muy, muy idiotas hace un tiempo. No, a ver, un tiempo, si, si todas las semanas... Primero, a ver, eh, muy feo lo que yo iba a decir, pero la pinta que tiene es como si hubiera eh, agarrado el primer vago que pasaba por la calle y decía, ya, ya, vente para acá a dar la, la, la, la, la charla. Eso es uno. Sin quitarle el mérito que algún mérito de medicina tendrá, supongo, pero... Yo pensé que sin quitarle el mérito a los vagos. <risa> <risa> bueno, también. Pero... Eh, eh, el tipo... No, tienen la... Hay, hay, si aquí está, está la, la cagada, pero la cagada controlada, allá en Argentina no, allá en Argentina al bien sepo. Es, una sarte, es un circo real, profesional de esas carpas eh, internacionales de plástico. Tuvieron la cuarentena más larga del mundo, donde supuestamente se estaban preparando. Pero si, y hoy día a nuestro amigo Andrés que también es amigo de la Casa de la Capital eh, y una de las integrantes y voces de Punto FM eh, me cuenta que allá están con 15.000 eh, infectados que uno podría decir, a ver, si lo que hablemos a Chile que es cuatro veces la población, no da tampoco o sea, es mucho más todavía o tres veces la población de Chile Allá no hay cuarentena, no hay fase 2, no hay nada, o sea, es libre, todo el mundo hace lo que quiere. Ustedes vieron eh, que uno de los hechos de este año que pasó, el, el, el funeral de Maradona, ¿ustedes vieron algún hueón con mascarilla? Pero si en el partido de Coquimbo contra Defensa Justicia, el, el, el DT de Defensa Justicia, Hernán Crespo, nunca ocupó la mascarilla y ni uno del plantel técnico, nadie tenía mascarilla. ¿Cómo un equipo se puede llamar Defensa y Justicia? And Justice for Hull. ¿Qué? Eso lo sacaron en una rifa, no sé. Es como un equipo que se llamara Igualdad y Equidad para todos. Sí, y todas. se llama la equidad en Colombia? No, no, ¿No Ah, pero acá. ¿Y acá en Chile? ¿No existe aquí ¿No uno que diga ¿sí? Bueno, chicos, pero uno que se llame Justicia y Equidad para Todes, ¿no? No di, empecé a dar idea. No empecé a dar idea. Mira que. <risa> que, que, que sí, va, va para allá la cuestión. Va para allá. Están <risa> buscando de T. Sí, están buscando de weón. Así que los pobres hermanos argentos. Pucha, me a no, a... que... no, allá tienen la. Ahora, eso sí lo que puedo sí comparar dado la, la experiencia que, que, que, que tuvimos con Andrés cuando vino hace un par de días atrás que lo estaba comentando hace un par de horas antes de empezar eh, eh, la grabación de este programa, es los test de PCR, que aquí nos van a gloriar, que el test de PCR tenemos no sé, 75 mil que se hacen cada día y, y, se, y, y el ministro Almacenes París se lava la boca eh, si lo importante no es la cantidad de test que se hagan, que es importante, obviamente, no quiero quitarle el mérito. Ahora, es más importante, es cuánto se demora en el resultado. Y ahí tenemos un real problema, porque les puedo contar, y, y, y, lo, lo, eh, y pasó con, con Andrés, que él necesitaba eh, viajar con un test de PCR con 72 horas de eh, anticipación. Cosa que para ese fin de semana que era feriado del 1 de enero, lo, había laboratorios abiertos el día sábado, porque primero que eran las 72 horas no había nada abierto, pero había el laboratorio el día 2 de enero abierto, pero el resultado lo daban entre, y, y mírense esta, esta, este, el tiempo, entre 24 y 5 días. Entonces tú decís. Acá en Loprado, en Loprado, que es una comuna bastante pobre, hay pesquisa activa, lo que se denomina. Y en la feria y en distintos puntos hacen PCR con entrega inmediata. Así te dicen, no tome usted, este es su PCR, está certificado, usted no tiene coronavirus, vaya. Pero es el té rápido, no el test, té... no, no, no, pero está, no, está... No, no, sirve, no, el rápido no sirve para el aeropuerto. Tiene que ser el test PCR que pasa por laboratorio y por el ISP la idea que está plata claro, entonces el problema y cómo, y, en, y entendimos el proceso, el problema es que los laboratorios, a, hay dos problemas, uno o sea, todos estos grandes centros médicos tienen un laboratorio central, entonces se demoran un día en que lleguen a este laboratorio central ya ahí ya perdido un día los que no son en el mismo laboratorio que tienen que, que hay poco en chile que hacen el pcr ahí mismo y tienen el resultado mismo el problema que tiene es que todos los, los todos los laboratorios tanto grandes como centralizados esos resultados tienen que ir al ISP para ser certificados y tener y validarlo y de ahí vuelven a día. entonces por eso te dan un periodo de entrega entre 24 y 5 días depende de lo que se meten en la cola entonces ahí estaba hasta, hasta las huevas, porque en el fondo este famoso, que ustedes lo conversaron hace un par de programas atrás, este famoso permiso de vacaciones es un chiste, porque es una vergüenza más que un chiste. Porque puede una, una familia toda infectada, hace el C-19, que es el que íbamos a ir con el profe cuando íbamos a ir a, allá a la novena región, lo, lo, lo recuerdo con tristeza, a ver el, el eclipse. Sí, y después vimos el eclipse aquí los dos juntitos Ay, sí. <ríe> Y el Juan llegó, atras... llegó atrasado Y el Juan llegó atrasado y vio el eclipse en el metro <ríe> Bueno, ya, dicho eso Entonces puedes viajar y, de, y hacen la declaración Que se llena del permiso y toda la cuestión Y todo infectado Y pasan y se van desde la, de, de Santiago, que está en fase 2, a cualquier otra ciudad con fase 3 más adelante. Ah, todo infectado. Pero eso ya no va a pasar más, pues, don Paco, porque a partir del 25 entramos todos en cuarentena. Ah, bueno. Pero, Entonces, yo lo que no entiendo, estimados contertulios, los que nos están viendo y escuchando, es por qué Chucha no hacen test rápido en los puntos de, eh, de control. Porque ahí saben exactamente la si la. Fa... Puta. Puta, yo que soy caliente cagué, pues bueno. Yo si me tienen que hacer varias veces el chequeo cuando salgo, entro a al supermercado y dice, ¿puta usted por qué mide 42? Puta que soy muy ardiente yo, pues. Mide, mide, mm, sí. <risa> Era. <risa> <risa> varios terromes, oiga, varios terromes. <risa> Se, se tira flores solo, Paco. La medida antiquísima para medir. Claro, claro eh, eh. el que sabe sabe, ¿no? Claro. Bueno, el profe, próxima temporada explicar lo de los terrores pa que, eh, para los sí. que no saben. Exactamente, sí. Eh, muchachos, podría ser una cápsula, podría ser una cápsula el de usted que, oh, que sabe oh, explicar bien buena, las cosas. Sí. sería buena hacer eso. <risa> Ahora, no sé si me censurar o no, habría que ver cómo decirlo. No, pero qué, me. te romes es una palabra re fácil, sí, pero... te Te sic, te sac, te romes, te romes. A mí me gusta el tepum, ¿ah? ¿eh? Más que el terrome me gusta el terrome, terrome, terrome te rome, te sac. te ¿sabes? El tepum. es el que más me gusta. No sé me lo ni, ni sus parientes. Yo no sé cómo llegamos a este tema a todo esto, ¿eh? No, no estamos hablando de. Estamos hablando del. Del té rápido en la zona de control y llegamos al terrome, No, cacho. Bueno, no, no importa no ¿Verdad? ¿no? <risa> <risa> no, y, da, y Biden, a ver, si Trump ya el terrome no... Ingy Biden, ¿para qué decir? Po', si, como dijo Don Station, el pipí lo hace en polvo, que me encantó esa <risa> weá. <bro. risa> <risa> <risa> no el profe también está igual, pues así que... ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? No, los que se les caen, esperan más cagados todavía. Sí, partimos de antes, claro. Oiga, don Paco, quiero agradecerle profundamente la, la visita. ¿Cuán profundo? De... ¿Cuán profundo a todo esto? Eh, depende de cuánto <risa> <risa> de cuánto te robe estemos hablando. <risa> <risa> Eh, muy agradecido de, de la visita que usted ha realizado a, a la capital de los simios en este último capítulo de la temporada. Yo siempre, como ustedes ven, lo paso muy bien eh, con usted eh, cuando me invitan a la capital. Espero que este año que viene en la temporada 2 esté más presente. Yo feliz de estar participando. Oje, bueno, se van a venir varios y estimo varios programas en vivo de la capital, donde yo por lo menos estaré detrás de las perillas por lo menos Claro. Eh, de todas formas, quiero eh, a la gente que no se olvide de escuchar la radio.fm.cl las 24 horas del día espero que en ese momento que usted coloque la radio que tiene buena música no esté sonando esa mierda de Justin Bieber pero es buena, ah, buena, eh, buena eh, créeme que es buena pero, si Justin tiene buenas canciones Ay, ay, el último álbum del año pasado estuvo muy buena y la rompió en Estados Unidos todo esto ¿eh? Eh, bueno eh, espero que bien ese comentario que acaba de hacer Don paco <risas> no y a, a, aclaro aclaro porque usted dijo y no mezclemos Justin Bieber con la música eh, urbana que no suena en punto fm Entonces, yo dije rock pop alternativa un poco de jazz que está también incluso en las otras señales y se listening y de vez en cuando algunos programas locos como Capital de los y muchachos, una vez más, muchas gracias por haberme invitado y participar en este último capítulo de Capital de los Cine. Muchas gracias, Don Paco. Eh, bueno, con ese comentario de Justin Bieber se notó la profundidad que tiene. ¿Cuántos terromes serán? No lo sé. Pero le agradezco por todo el apoyo también que nos ha dado, eh, por la difusión en su radio. y eh, bueno, se viene la segunda temporada ya después de tomarnos un descanso que se va a venir muy, muy interesante. Muchas gracias, muchachos. Suerte en sus vacaciones y todo el ánimo para que la segunda temporada no sea buena. No, no sea buena. ¡Sea muy buena! ¡Sea muy buena! Muy buena, muy buena. No, no, no. <risa> <risa> <risa> no que, él, ¿eh? que se aplaudía solo, sí. Claro. convirtió en buena persona. Eh. Claro. <risa> Así es pues. Eh, ya Don, eh, Don Paco nos tiene que dejar ahora porque él es como, como los abuelitos, muy bien dicho. Sí. Y se tiene que ir a, a, a dormir tempranito. Claro. Bueno, esto lo estamos grabando bien tarde, la verdad. <risa> Pues. Ya estoy apagando hasta la ¿eh? <risa> ámbito Así que muchas gracias Paco Muchas gracias por haber existido Por la buena onda Y, y por, por las tallas que, que siempre se agradecen Muchas gracias don Paco no. no, A ustedes por invitarme al programa Ustedes por estar presentes En la radio todos los lunes A las 22 y la repetición los domingos A las 22 también En este programa que se llama Capital de los Simios Siempre aquí en Punto FM La casa de ustedes Muchas gracias Don Paco Un abrazo Un abrazo ya pues Y bueno Se nos, se nos fue don, don Paco Pero también quería Quería Que recordáramos una de las primeras cosas Que nosotros tuvimos ¿No? dentro de La capital de los simios ¿Cómo qué que sería Don Profe? Mira, el primer programa Nosotros tuvimos lo que se denominó El Flight de Llorón Ah, si sí, recuerdo que fue una de las cosas épicas, sabe que eh, para toda la gente puede ir al primer programa y escuchar efectivamente el, el Flight Tilleron, que el primer programa de verdad suena mal, suena como el forro, <ríe> suena horrible, <ríe> pero es porque era el primer programa y ese programa te lo puede encontrar en YouTube. Exactamente. Entonces ahí nosotros reaccionamos en el segundo bloque, reaccionamos al Flight Tilleron y el Flight Tilleron consistía en un muchacho que estaba defendiendo al. al ¿cómo se llama esto? El, el. movimiento social. Exacto. Pero desde una perspectiva muy.. era, era tan hilarante que eh, podríamos colocar la reacción que nosotros tuvimos en ese momento. Ah, sí, pues. De El Fleist de claro. Así que. Eh... Lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo, lo, lo puedan, lo, lo puedan eh, escuchar y vamos a analizar lo que habíamos analizado la otra vez. Así que vamos con eso. Este es un pequeño reportaje que hizo Mega eh, sobre un manifestante que va a explicar por qué causa destrozo. ¡Loco! O sea, lo dejo a su criterio o a su descriterio completamente. Sorprendanos maestro Le... Lo voy a tener que sorprender Ponele play ¡Ponele play! Si te querís que te marcho como te ganaron los pagos Y la voy a besar Hace ¿No ¿No ¿No una semana ¿no? caminando para mi casa a dos cuadras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 Si yo rompo esta weá, es para que el gobierno vuelva a ser una weá, pero vuelva a ser la mejor. Me <risa> <risa> pausa, pausa, que yo no pude ponerlo. No, <risa> Puta no, la hueá. Que hueá debería haberlo roto la mamá, hueá, para pa, haberlo hecho mejor de nuevo. <risa> o sea, yo le puse flea tirón por algo, wey, porque es está... lo que está... Mira, lo ponemos en contexto. Al loco lo pillan haciendo destrozo. Yeah. Está haciendo cagar una weá. ¿Eh? Allí en Plaza Baqueano Porque no es Plaza Italia, nunca ha sido Plaza Italia bueno Tampoco Plaza, Plaza guía, tenía, tampoco. tampoco Plaza, Plaza Sí. La Plaza Italia está en la hito una, una guayita, una... Pero el buen venía bajando Sí, venía bajando Entonces, este, lo, lo pilla la, una reportera de Mega Y obviamente al loco le, le ocultan la cara Y él nos, nos va a contar Por qué hace lo que hace sí. Esta gente Y justo cuando vio la tele se emocionó Tan necesitada Continuamos Fíjate tú, aquí todos cuidamos a la gente humilde, que son los negocios independientes, que son de las personas. Si tú te das cuenta, camináis una cuadra más allá, voy a ver las cosas que son del gobierno destruidas. Cajalo Andes, AFP, Banco Estado, Banco de, de CI, todas esas cosas la gente donde la gente lucra de ellos bueno el ¡Chile, ¡No, la wea tiene nombre Chile porque es gobierno. No, y yo rompo esta wea para que lo gobierna con la mejor. O la wey idiota, weón! Ya, continuemos con esta. ¡Invisibilidad, Ya a esta altura.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 ¿Y qué comemos nosotros? qué para con <ríe> No, por el hijo de ¿no? <ríe> ¡Oh, el hijo de perro, weón! <ríe> oh, <ríe> oh, querido, oh, boca, weón. <ríe> ¡Que el hijo de perro, mil pesos! ¿Y con qué como yo? ¡Trabaja, el hijo ¡Oh, oh <ríe> Para compartir para su remedio a su remedio? ¿Y qué comemos nosotros? Tengo que ir a almorzar en mi trabajo, tuve que buscarme una pega que me diera el almuerzo y el transporte. Nótese, tuve que buscarme una pega en la obligación. Tuve que pedir el almuerzo Puta, el estado opresor con Chirimán me dio pela este weón. Me dio la necesidad. Ay, weón, agámosle una colecta, este Puta, pues pobre abuelita, weón, me tiene compago de mierda, weón. Una puta la weá, con Chirimán,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 Pañales, weón. Más encima si tiene hijos, weón. Sí, y, ¿Y le qué? roba a la abuelita. ¡oy, oh, y con mierda, weón! Qué, weón? O sea, o la, la abuelita guata. mantiene al nieto. <ríe> <ríe> <ríe> tú, tú, tú, y al bisnieto. O sea, hay una sí. buena que tuvo guata para meterse con este weón. Le, <partamos ríe> le a base. A base weón? No, y lo peor, lo peor es que el weón no estaba buscando un mejor trabajo o alguna otra cuestión, ocupando el tiempo que tiene libre para. Culturizarse, aprendiendo alguna otra cosa, autodidacta, no. Él está destruyendo para que el Estado venga y haga una weá mejor. Ah, más bonita, te Más situa. bonita, sí, para sí. que no la destruyamos. pintado su color será. Pinchado así, colores de LGTBI, así, con todos los ah, colores de la ya. Con más ah. fierro y más cemento. Claro. <risa> <risa> es bueno ciertas fuerzas bien gruesas. <risa> Continuemos. <risa> Queda poco, muchachos, se los digo. Tengo deuda.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 que está cansada, estoy seguro que a la mitad de los chilenos no la alcanza a llegar a fin de mes, a llegar a fin de mes, a llegar a fin de mes, a llegar a fin de mes. La capital de los simios. estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios <risas> ¿Are you walking? Oh yeah. efectivamente pues estamos en el último programa de la temporada sí aunque no lo crean nos vamos de vacaciones unas merecidas vacaciones aunque la verdad, no creo que podamos salir a ninguna parte, porque lo más probable es que el día 25 de, de enero, nuestro lindo y querido llamado gobierno nos mande a cuarentena total. ¿Pero usted cree, profe, que nos manden a cuarentena como tal? Sí, nos van a obligar esto, mmm, desgraciado. Bueno, yo estoy cruzando los deditos, para que no? Ojalá que no nos manden a cuarentena total, a retroceder tanto... Eh, no creo que sea bueno, sé que los contagios están a la orden del día eh, pero pucha eh, un poquito más de criterio ahí no sé un poquito más de libertad para la gente yo tengo ya comprado los pasajes para Cancún hombre entonces no los puedo dar debajo voy a perder plata lo ¿no? único que pensaba era ir a Cachagua eh, o Zapallar, no sé ¿sí? ¿será buena idea ir para allá? Zapallar eh, yo creo que mejor sí sí, ¿Sí? sí pues, so o no sé, pues cartagua podría ser ahí, entre medio, el Tao, el Quisco el Algarrobo <ríe> Pelancura, Cartagena, el del Quisco el de Algarrobo, Playa Blanca. O nos dedicamos mejor a destruir como lo hizo el Flight de Llorón. No, no estuvo bueno. Oh, verdad, el Flight de Llorón, sé que para, para que la gente lo pongamos en contexto bien, ¿qué fue lo que pasó? Que el audio que acaban de escuchar antes de irse a la pausa. Porque se nos olvidó hablar de eso sí, pues, adentrar. Sí, seremos, so pelútero. Exacto. Son pedazos de. Efectivamente, el Flight de fue en el programa número uno que nosotros encontramos este audio de, de Mega en el que se entrevistaba obviamente a la persona, se le colocaba eh, eh, para cubrir su, su rostro y todo, pero los comentarios que hacían en verdad eran in, increíbles <risa> lo que pasa es que eran eran, como, eran, eran, eran irracionales los lo... oh, sí. o sea, lo que más me dio risa a mí es que mi abuelita gana 110 mil pesos que apenas le alcanza para los remedios. ¿Y con qué comemos nosotros? ¡Oy, ¡Oh, Barzacuro! <risa> que eso son verdad. Eso yo creo que fue el colmo del, de, de lo insólito. Debería estar en eh, la ciencia absurdo o el seminario lo insólito este flight -tell. Sí, totalmente, totalmente Mira, de hecho tenemos que sacar un Capital de los Sims Award ah, sí. Pero eso lo no vamos a hacer cuando volvamos de vacaciones Vamos a sacar, vamos a buscar los mejores momentos que hemos tenido Sí, pero las pilduritas sí, pues. Y vamos a lanzar el los Capital de los Sims Awards. Pero esto sí tiene que estar en el podio Definitivamente el Flexión no. Capítulo 1 Si usted lo quiere escuchar Vamos a sacar un extracto y lo vamos a subir durante el verano Pero si lo quiere escuchar ahora Váyase al capítulo número 1 que está en YouTube Exactamente, capítulo número uno, YouTube eh, El audio no es muy bueno, pero es entretenido La verdad que eh, es buen programa eh, Yo lo empecé a escuchar y sí falta. Hoy, este año ha sido de mucho aprendizaje Ha sido también de corregir errores De mm, eh, también mejorar un poco... En, temas de audio, en, en temas de contenido, pero, pero sí, yo, a mí me han gustado de verdad los programas que hemos hecho. Han salido buenos, sí. Hemos tenido altos bajos, sí. Por, pero yo creo que de verdad eh, estamos dentro del, de lo mejor que podemos tener. Hemos tenido este diversidad de, de temas, de, de programas, de contenidos, de invitados también. Eh, yo me he sentido muy a gusto acá en la capital. Les voy a colocar el banner que vamos a tener ahora en este momento. Así que, no les por favor, continúe. Sí, pues. Eh, bueno, podríamos contar también un poquito el contexto de cómo nació el, eh, la capital. Oh, sería bueno. Sí, pues. Podríamos contar un poquito el, el, el, cómo se gestó la idea de hacer este podcast. Eh, Ahí sí, ahí sí, pues profe, ahí sí pues Capital de los simios El mejor podcast de Chile Aunque no, otros digan lo contrario <risa> O se digan a sí mismos que son el mejor No señor <risa> No, en este caso no Exacto Contemos un poquito el contexto de cómo nació la idea de la capital, profe Todo partió el día que en Witch vi unos micrófonos baratos y dije Puti, si me compro está bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> para empezar a hablar weá y empezar a grabar cosas en youtube así como a ver si me llega el doble de plata eh... cosa que no ha llegado ni uno pero no importa no, no, importa, no importa. como bien decías en todo esto es aprendizaje pero si efectivamente teníamos como la inquietud de mira cada vez que nos juntábamos a carretear terminamos hablando de política y otras tonteras pero terminamos cagando la risa porque tirábamos tallas y, y, y hacíamos uh, otras cosas hablábamos eh, de, de, de los distintos personajes, le cambiamos las voces pensábamos qué dirían en tal circunstancia, entonces dijimos ¿y si esta abuela la grabamos? sí se acuerda un almuerzo que tuvimos una vez sí. y empezamos a hablar y empezamos a comentar temas eh, de cualquier índole y, y grabamos esa vez puntualmente la conversación que tuvimos y salió de verdad bastante entretenida me acuerdo eh, sí, pues después eh, se la mostramos a algunas personas obviamente les gustó, después les, les colocamos el audio eh, no, eh, bueno, eh, <ríe> <ríe> bueno, ustedes entienden <ríe> y dijeron, no, sí, está bien, vamos bien, bujo el audio, a lo mejor nos, nos querían trolear, no sé, pero... <ríe> eh, pero, no, pero efectivamente partimos grabando con un celular y unos micrófonos para el que esté viendo en youtube ahí le voy a mostrar el micrófono Sí, bueno, micrófonos de estos de... Ahí está, un condensador 666, parece que... Sí, Algo, ah, sí. SF666. El condensador del diablo, el micrófono sí, del sí, diablo. Pues. <risas> Así que claro, estos es que cuestan por tres Witch, yo compré tres. Ahí está, es el famoso micrófono, sí. Y, y por eso que el audio se escucha tan como la soberana... Exacto pero ojo, no es problema de micrófono, o sea, sí en parte es problema de micrófono, pero también es problema de que no teníamos los programas de, de edición, y si los teníamos no sabíamos cómo ocuparlos, cosa que ahora tampoco es que sepamos mucho, pero <ríe> ahora hay un micrófono, un BM-800, por ejemplo, ya tenemos un aro de luz, y, oh, más cositas, y que le van poniendo un poquito más de, de pimienta a la cuestión. Claro, y con el paso del tiempo vamos aprendiendo, igual eh, todo este tema... Porque para nosotros son nuevos, o sea, nosotros somos de la generación que no se escribió con una tecnología como tal. Eh, si bien hemos ido aprendiendo y sabemos mucho de la tecnología actual, eh, más bien vamos aprendiendo de este mundo del podcast, vamos aprendiendo el mundo del YouTube, eh, de las transmisiones en vivo, de hacer videos, eh, pero lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos con cariño también, eh, para que la gente se entretenga. Eh, para hablar de contingencia para hablar de temas interesantes, así como se habla yo creo en la casa o con amigos eh, tratamos de hacerlo así porque creo que no existen muchos espacios en donde se puedan dar instancia eh, para escuchar eh, que gente hable de temas tan contingentes por ejemplo y eh, pueda tener a lo mejor una opinión eh, eh, digamos. ¿Cómo decirlo? Una opinión eh, similar a la que tiene uno. Y aunque no sea similar, o sea, eh, viva la diferencia, viva la divergencia, como llaman por ahí. Muchas veces tú te encuentras con amigos que tienen distintas posturas. Entonces la gracia fundamental de, de hacer esto cuando tú te juntas de carretear, muchas veces, no sé si les pasa, que de repente salta la amiga que dice ¡Ay, pero no hablen de política! Hombre. Claro, ¿Por qué no se puede hablar de política? Es sano hablar de política, es sano que exista diferencia, es sano que la gente piense diferente, que no sean todos del mismo rebaño, que no sean todos viejitas que digan, oye, esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que decir, ya. Está bien salirse a veces de lo políticamente correcto. O a lo mejor me expresé un poco mal, no es que tenga una opinión similar, sino que un diálogo similar. Ah, ya. Yeah. Un diálogo similar en el que tú tienes en la casa, con amigos, con eh, la familia... Eh, con personas, a lo mejor de tu trabajo, eh, puedes tener un diálogo relajado y a lo mejor también un diálogo diferente y tener eh, opiniones diferentes, tener un debate, eh, puede ser polarizado o no, pero sí eh, relajado en el contexto de no ser tan empaquetado, de hablarlo un poco más eh, trivial, digamos, eh, en ese sentido. Sí, efectivamente, encuentro que lo que creo que puede aportar capital de los simios es eso muchas veces, bueno, para, para los programas nosotros también leemos harto, nos informamos y tratamos de dar una opinión desde el punto de vista, no voy a decir objetivo porque la objetividad total no existe y yo no estoy en la, tampoco en, en la parada, yo no soy periodista entonces yo no, yo no voy a venir a decir aquí, no, esto este es la objetividad, esto no yo hablo con una postura y tengo mi tendencia y al que le gusta bien y al que no le gusta bien pero no por eso voy a descalificar a los otros si de repente tiramos tallas obviamente se dan cuenta que tiramos tallas para todos los colores políticos no solamente tiramos tallas contra los zurdos entonces efectivamente mucha gente a lo mejor se puede sentir ofendida me importa un bledo. cuando tú te juntáis, por ejemplo con colegas porque no se dice compañero los compañeros se murieron para ser de la calle <ríe> cuando te juntáis con un colega güey, a compartir un trago después del después del trabajo ni siquiera colega camarada, camarada. no los camaradas son los comunistas pues, camarada así ¿Ah, ¿sí? por pues, el camarada stalin ay, no, el camarada así no. bueno los colegas pues, los colegas <ríe> compañero de trabajo no bueno es colega ay mi compañero de curso no bueno es colega de curso <ríe> métanse bien en la cabeza eso colega el colega aunque suene Flight, el colega, sí, el coleguita. El colega es como el del el taxi. Sí, pues. Esos son los colegas. Oiga, coleguita, ¿cómo está, coleguita? El coleguita, claro. Sí, pues. el el taxi, el sí. pero ¿por qué? Porque ellos son emprendedores. Porque sí, estoy, pues, entonces, por eso, pues. ya, volviendo al tema. <risa> eh, sí, efectivamente, en este caso, cuando ustedes van con sus colegas a tomarse un, un traguito o de repente en, en, en el almuerzo conversando en la pega, surgen estos temas. Y obviamente ustedes pueden eh, No así que basen su opinión En las tonteras que nosotros decimos Pero sí decir, mira, sé sí que escuché a un par de desgraciados Que decían esta tontera Y se lo colocan y se cagan de la risa entre todos Esa es la idea, aliviar un poco la carga Pasarlo bien, reírse un poco De, de todo esto Y creo que dentro de estos 47, 46, ya ni me acuerdo Cuánto vamos, y 48 Con este, mira eh, Lo hemos tratado de lograr el próximo año se vienen temas bastante candentes, se vienen varias elecciones vamos a tener los constituyentes, vamos a tener las primarias, vamos a tener después la, las presidenciales, entonces más que nunca tenemos que estar resilientes, más que nunca tenemos que estar abiertos a distintas posturas y si perdiste bueno, mala cueva, la vida sigue nosotros perdimos por paliza y bueno y seguimos adelante y nos cagamos la risa igual y, y, y, y seguimos, O sea, no, no nos vamos a marcar la existencia por eso ustedes tampoco lo hagan muchachos no se amarguen, disfruten la vida. Vean el mensaje de la película Soul. Veanla. Yo la vi, profe. De verdad. Su, su recomendación de la, del programa pasado estuvo muy muy buena. Y vimos la película en familia y deja un bonito mensaje sobre todo para la gente adulta. La gente adulta yo creo que tiene que ver sí o si sí esta película obligatoriamente. Los niños no sé si la van a entender, sobre todo los más chiquititos. Eh, pero sí, eh, el tema es disfrutar, el tema es reírse, el tema es no ser tan grave con todas las cosas eh, Nosotros si bien tenemos un humor bastante, bastante negro Y eh, que lo tenemos encadenado ahora porque vamos a salir de vacaciones <risa> eh, eh, No, tampoco pretendemos eh, ofender a, a, a las personas eh, tratamos de reírnos de muchas situaciones, a lo mejor son situaciones que para algunos son incómodas o para algunos pueden ser eh, eh, malas o... Pero, pero ese es el sentido de, de la capital reírse de las cosas eh, pencas que están pasando porque la verdad es que el país está bastante polarizado eh, Y bastante deprimido también Sí, pues, super deprimido, entonces no sé qué, qué opinión tiene eso usted. No sé, no, yo quería preguntarte qué tan negro era tu humor. Ah, eh, mi humor es tan tan negro. Se viene, se viene. Pucha, no, profe, es que no lo voy a decir, digo usted. Oh. No, mi humor es tan negro, tan negro que come sandía, weón. El mío come pollo frito y usa cadenas de oro. Mi humor es tan negro que recoge algodón. No, mejor dejémosla hasta ahí, ¿no? yo tengo más, pero no dale, dale, dale. Si, si el último capítulo, no van a desenojar. Pero tenemos que salir de vacaciones, profe, y después Todo, nos van a reconocer afuera nada, Y nos van a pegar Da lo mismo, ¿no? Mi humor es tan tan negro, profe Que se roba un auto ¿no? Mi humor es tan negro Que se escapa de Cuba en balsa Y se a mi hermana, bobo ¿no? Para que vean que es negro, bobo ¿no? Me chiste <risa> un saludo donde quiera que estés te queremos Jorge Carlos Exacto. pero esa es la gracia esa es la gracia de la capital reírse, pasarlo bien eh, informarse también eh, y, y ser un poco más relajado, relajado yo creo que hace falta en este mundo tan progre tan eh, de cristal eh, tener un poco de chancho aprender a tener un poco de de chancho eh, un poco de, de, de esa caparazón que, que, que nosotros teníamos en nuestro tiempo eh, de que podías hablar cualquier tipo de cosas y las sabías entender con inteligencia eh, ese es el sentido de que ustedes también si nos escuchan traten de aprender un poco de eso de nosotros que esa es la intención de, de, de poder entretenerlos. Eh, pero sí también que puedan eh, un poco aprender de, de lo que podemos eh, nosotros hablar y aguantar mutuamente porque nosotros también obviamente nos llegan críticas, nos llegan palos y nos dicen muchas cosas, que estamos mal, que, que somos aquí, que somos acá eh, pero obviamente de eso sacamos lo bueno y vamos a aprender Comparto completamente con Don Station en esta pasada la vida es para tomársela a la ligera, no es para tomársela a pecho. A lo más con un poquito de soda, pero... <risa> Cabro, la vida es para pasarla bien. La vida es para eh, eh, pa disfrutarla. Independiente de si te, te tocó la mala suerte de... No sé, po, de... De nacer en un lugar pobre, trabajar de digitador y robarle la plata a tu abuelita. <risa> no tenéis para qué destruir... <risa> <risa> lo que es de todo bueno. <risa> no, y lo, y lo más cómico es que, pucha, voy a volver al festival porque, pucha, es verdad qué es que un icono de es, es, es, es que bonito, es que icono, o sea me acuerdo y dice, estamos destruyendo todas las cosas del gobierno cosas del gobierno como Cajaloa de BCI, que son del gobierno esas cuestiones, o sea <risa> cuando la gente ni siquiera sabe diferenciar lo que es mundo privado del, del, de lo que es estatal, pucha, que estamos mal ya desde las bases como educación y desde, desde esto, como yo soy profe incluso, uno, muchos van a decir ¡Ay, pero cómo este bueno puede ser profe con todo lo que habla, con todo lo que dice! Somos de la generación antigua, la generación que nos ofendía con todas las cosas La generación en que perfectamente a ti te podían tirar la talla Y si uno tira la talla también tiene que saber recibirla, ojo Y eso es súper importante Porque hay muchos que les gustan la, la ley del embudo, como se dice Ancho para ellos y angosto, o sea, ancho para ellos claro, y angosto para los demás entonces, no, si tú debes tener una talla, aguántate que te vengan 10 de vuelta. O sea, y, y, y nada andarte haciendo el ofendido. Esta generación, esta generación actual, son tan ofendidas, tan ofendiditas, que uno no puede decir nada. O sea, cualquier cosita te la revientan en la cara. Lo que le pasó a, a don Claudio Borgi, ¿supo? ¿Qué le pasó a don Borgi? Cuando va y le dice una, a una jueza asistente que se veía muy guapa, porque andaba con una mini abajo con un short y encima una mini Pero porque estaba arbitrando O sea, los hombres usan short, la mujer usaba una mini arriba del short Y él dijo que se veía muy guapa Y saltaron todas, vueltas locas, diciendo Ay, pero que, cosificando a la mujer que la mujer también puede ser árbitra Y, y Borgy dice No, se ve guapa ¿Qué querés que le diga? Que no se ve guapa o sea, No queremos tu piropo Si no era un piropo, era un comentario No sean tan idiotas esa es la palabra. Bueno, eh, lamentablemente, con el ejemplo que usted da, profe, hace ver que el mundo está demasiado polarizado, demasiado eh, sensible, demasiado de cristal. Y, y yo creo que estas instancias como la capital se deben dar para poder eh, ir aprendiendo, como dije antes: eh, aprendiendo eh, a, a, a tener un poco más de, de humor, de un poco de sentido de. de del aguante, de, de también sentido común de, de, de saber de que no todas las cosas son para ofender Porque sin ir mal dejo, la generación de nosotros, por ejemplo, todavía Entre los amigos nos tratamos muy mal Pero el tratarse mal es demostrarse el cariño que uno sí. se tiene <risa> Aunque suena extraño sí, porque... sí, pues, y suena extraño en el año, pero nosotros, la nuestra generación, con nuestros amigos, nos tratamos pésimos, o sea, los, los cabros de ahora nos escuchan, o los progres nos escuchan, y se se, Ruboriza. se ruborizan <risa> o, o, o de verdad se, se escandalizan por eso pero nosotros demostramos a nuestros pares y, y, y dentro de nuestro núcleo también eh, ya sea familia, más cercana eh, nos tratamos eh, no mal, obviamente, en el sentido físico, pero sí en el troleo constante eh, y en eh, enfatizar a lo mejor, no los defectos, pero sí entretenernos con algunas cosas puntuales de cada uno. Entonces, yo creo que eso ensalza un poco lo que es eh, la vida y el compartir con los demás. Eh, no ser tan tan idiotamente grave, tan idiotamente sensible, tan idiotamente cristal. Efectivamente. Eh, así que, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que estamos diciendo es Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Johnny Lawrence de Cobra Kai es el, el, el ejemplo clásico. Él se crió en los 80, mentalidad de los 80, y toda esta nueva moda y tendencia literalmente se la sudan. Exacto. Se la sudan y no vamos a decir que es un prototipo ganador, pero ojo que Alaruso tampoco que, que si sí, él es como el muchacho ganador de la serie de lo que está... él tampoco es muy políticamente correcto que digamos No, la verdad es que si uno ve el contexto de la película podría dar cuenta de las cosas de la historia claro. No, pero me refiero a cómo ellos están viendo la realidad que ocurre en este momento también, o sea eh, fíjate cuando en los primeros capítulos cuando parte por acá el segundo temporada me parece que le dicen oye y eh, atienden a hombre y mujer en el, el doyo?" sí hombre y mujeres y intersexual bueno, que es eso es como me estoy cuidando y les corta el teléfono así como no me están bromeando y por qué porque de verdad le están colocando nombre a cosas que no, que, que no, no, no deberían tener nombre y se están buscando la vuelta no sé están dando demasiado demasiado color como se dice a distintas situaciones cuando están en el, el en la cuestión con los profesores y los profesores dicen no ahora tenemos la política de abrazarse y los locos dicen que van a abrazar a nuestro hijo no que se abrazan entre ellos loco nosotros el bullying ha existido siempre nosotros le, le teníamos otro nombre nomás que era el, el bravo el no pero la única forma de sacarse el bullying era enfrentando y la única forma de enfrentar es prepararse no con esto voy a decir que salgan todos con pistola a matar gente, no <risa> pero háganse cargo de sus vidas muchachos eh, el cristal que, que los puede, dar los espacios seguros en la vida real no existen y con bromas y tallas como estas que dicen ah es que estáis normalizando los palabras progres estáis normalizando la actitud y cosas así, no, no estamos normalizando eso simplemente estamos diciendo que la vida es cruel, la vida es dura eh, chumame la vida. Eh, perdón. <risa> no módipo. No, a usted le encanta la vida, bro. <risa> me, Miren cómo me gusta la vida, bueno. <risa> Entonces, eh, en el fondo, cabrón, si les podemos dejar un mensaje para estas vacaciones, eh, pásenlo bien, disfruten, no se amarguen por tonteras, no se preocupen por etiquetas que... ...la etiqueta se despegan fácil... ...exactamente, pues, profe... ...exactamente... ...oiga, y llegó el momento de mencionar... ...a nuestro gran auspiciador... ...por última vez en esta temporada... ...que es a Rolando ...la nueva forma de ver televisión... ...más de 7000 canales en vivo... ...de Latinoamérica y el mundo... ...incluidos todos los canales premium... ...de cine, deportes, adultos y más...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 Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569 78 690812. Más 569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Grande, Roland. Bravo. Oiga, confirmado. Roland me dijo que para la próxima temporada, para los primeros capítulos, vamos a tener concurso y regalo. Así que, Roland se raja. Así que. Es eh, que estar atentos para la vuelta que vamos a volver en marzo. Exacto. Ahí, ahí van, a saber Oye, como... <risa> <risa> <risa> van a salir la fecha. Oye, que me salió así como. Ya van a salir las fechas señores. Me salió como el espíritu así. <risa> sí, me poseyó. Me poseyó. <risa> bueno, y Don ¿qué le va a traer usted a los jóvenes de Chile que necesitan escuchar lo que usted les tiene que decir? A ver, profe, déjeme decirle que la invitación le salió más parecido al profesor Salomón Que a Pinochet <ríe> ¡Excelente, graciado! <ríe> ¡Farso, farso, farso! No, yo voy a dar la última recomendación de la temporada Y en esta pasada les voy a recomendar que la pasen bien Que jueguen harto videojuego eh, que si no salen por el tema del de, eh, David 19, eh, los permisos, la pandemia, la falta de lucas. Ya nos la ah, sí. sí. Ah, eh, ya. No, fuimos buenos ya. Fuimos buenos. Sí. Ya, entonces cagámonos. <risa> <risa> Obligados a quedarnos en la casa. Eh, Pásenlo, chanchos eh, Disfruten harto el verano. Después se viene un año igual intenso, pesado. Con todo este tema de las elecciones, con todo lo que conlleva eh, el tema de la pandemia, eh, el tema de los constituyentes y, y, y, y sigue, suma y sigue. Así que traten de pasarlo chancho, chancho ahora y cuídense harto, cuídense harto porque la cosa está pesada, eh, nos van a cortar igual las libertades, mucho más, eh, pero hay que aguantar y hay que estar ahí, es la lucha. ¿Y usted, profe? Mi recomendación para la semana es la siguiente. Hay una película que quiero que vean. No, mentira. <ríe> vean, aprovechen. Mira, si están de vacaciones. Primero, vamos, vamos por... Como dijo Jan Pozo, vamos por parte. Como dijo Porfenialdo, vamos por parte. <ríe> sí, porque ya que el estoy ya es muy vieja, ya entonces... Oh, no. sí, Juan Pozo el Porfenialdo. Este, este es el más actual, que Vamos por parte. Si usted es estudiante y está de vacaciones que va a tener todo este tiempo de vacaciones aproveche de ver hartas series pero le recomiendo que también vea anime es sano para el cuerpo para la mente y el alma ver anime no son los monos chinos no ve anime hay historias bastante potentes bastante interesantes y esta temporada anime está re buena está re cero, tenemos el ataque de titanes tenemos bastantes series que están, están bastante potentes y que pueden aprovechar de ver vean series Contraten rol PTV y pueden ver las series que quieran, de Netflix, de Amazon, Disney Plus, y todo lo que, lo, lo, que, lo que quieran ustedes lo van a poder encontrar ahí. Pero vean, aprovechen de ver, si no van a poder salir por el que los va a pillar el, la cuarentena, que se viene la cuarentena, se los digo, se viene la cuarentena. Lamentablemente no les va a quedar otra que estar a pelada en la cama tirado, <risa> Eh, viendo películas, aprovechen el tiempo, vean, vean sus películas y series favoritas y si no, busquen la forma de ganar plata desde la casa hay varias ideas que, que les pueden servir busquen cómo ganar platita con adsense y ese tipo de cosas se las dejo ahí dando vuelta para que para que puedan hacerlo y muchachos, disfruten, la vida es una, la vida es corta eh, recién dije que la vida era larga y dura, y ahora digo que la vida es corta, sí. cómo es la weá? póngase de acuerdo o, tani, yo estoy, no, es que no puedo estar de acuerdo con lo que pienso <risa> o sea la carga de la vida es larguedura pero la vida es corta life is short no te no te das ni cuenta cómo pasa el tiempo y te volvieron un pelado guatón de 40 años entonces <risa> eh, traten de disfrutar lo más que puedan si tienen la oportunidad de salir salgan obviamente sí, salgan. pero no se quieren cerrar en, en, en la casa o en las cabañas o en los campings donde vayan salgan a conocer gente Propónganse saludar a una persona que no conocen Con barbijo, obviamente Con todas las medidas de seguridad Para que después no digan que estamos propagando el, la tontera liso from, liso from. Claro Usted salude a una niña, si usted es hombre salude a una niña Que no conozca en la calle y tire el elizoframe en la cara <risa> la, va a la va a conquistar en tres tiempos, te lo aseguro Si usted es niña, vaya y salude a un hombre Y tire el elizoframe en la cara Y si luego se pone cargante Un poco de pimienta spray también <risa> Lleve las dos, dos cosas por si acaso, claro pero conozcan gente, es sano conocer gente, no es malo, no se quieren encerrar en una burbuja tampoco. Y eso, estamos llegando al final del de capítulo final de temporada, valga la redundancia. Don hecho ¿en algunas palabras finales? Sí pues, Ah, digo, ahora dijo finales, ¿eh? sí. antes estaba acostumbrado a decir palabras al cierre. Es que las palabras al cierre son <risa> No, eh, nada Agradecido siempre de las personas que nos siguen De las personas que nos escuchan Que nos aguantan, que nos entiendan eh, Un abrazo a todos Cuídense harto pasen los chanchos, Volvemos en marzo, vamos a volver con hartas cositas Renovadas eh, También agradecido de toda la gente Que estuvo en esta temporada eh, Que fue parte De la capital eh, Que estuvo invitada y un abrazo también a todos ellos. Y eso Chau, chau, chau, chau, chau, chau. chau. Por mi parte... ¡Ah! ah, ah, ah los caqué. No. <risa> <risa> no. Yo quiero dar la despedida y quiero... Eh, decir, pucha, para este cierre teníamos pensado en traer más gente que estuviera con nosotros. Eh, gracias Paco por, por poder estar con nosotros en este capítulo final. Eh, el Benja, que estuvo en unos programas por temas de, de pega no pudo eh, don fancho que también estuvo en muchos programas acompañándonos que era del, del, del trío original de simio eh, gra mira grabamos tan tarde que no pudimos mandar la invitación lo mismo pasó con la catita que, que también estuvo en varios programas con nosotros y, eh, y grabamos tan tarde por problemas de audio tuvimos muchos problemas de audio para poder configurar todo esto entonces lamentablemente no, no pudieron estar con nosotros pero los llevamos en nuestros cocoros y agradecidos también por lo que han hecho por, por la capital Así es que Sin más que decir, esas son mis palabras Al cierre <ríe> Ahí sí Terminó dándole palabras al cierre, profe ¿eh? Como siempre no Cuídense mucho, los queremos Estamos con ustedes en marzo, un abrazo Y chau chau chau chau chau chau chau chau